Y cuando aquel niño nació, Jesús Cristo Némesi hijo de Jalpan Galilea, Schinegía Cristo Nemesnejudea, pan paón hebreos Schinegía que metíske. el lugar un hebreos situó catabernáculos y en ellos Ni maikniwa o quehlichke. Ma ganika para un ya y para un Panemi, o angun hebreos Schinegía que y que no hay que hacer un esfuerzo, no que hacer un esfuerzo. que que hacer un esfuerzo. que hacer un esfuerzo. para hay No un día tlacame, <tose> tipo que te la came, suelísí te que no mejóme. Pero no es ne que más necesitabuelita. Pampar ni que misco, no te las lamas que te lleva. Suya no mejóme, pa un ilhuit. No es el niño o pampas aunque ensegasa, para Ni maíz coaque es como que un pau Galilea. Sakin es coaque o ya que es ignoran, no uyas a no pero no te y están hechitaca. Intenta llegar a Juan Hebreos que te estemos vaya en y tu vaya. ¿Mani en qué un tracat? Ni maní un tras tras tu se queme es vaya. ¿Qué Pero ¿qué se queme es tu vaya? ¿Qué? ¿Cuál ¿Pampa quién caca un pero Shakas Thayish, Pangete Newaya, Pampa King Macasia, Intlay Kankavan en un Hebreos. Uy, un y Yetlachote Panyaya, Yetlachote Panyaya, Jesús, Bocalaki Panungo, Yetiopan, Nimanguvev ni Nimanguvev temachti, Yetlachote Panyaya, Yetlachote Panyaya, Yetlachote Chalistli. ¿Quién es quién no y es quién no es quién es es y es un excelente y un un titlan. La yacas y para que CHIVA un lindios que y es un que matis no machtil, o aleva y techdios. Nosotlan y te machia, un lenzan y quines nemilia. Un las y que para es Pero un yejo que chiva canica para y es o un yejo a Oímos que todo el mundo ni más que amanta que hay agua, con la navatíhle ni onzema ni me homesh ni gitla que mata con la navatíhle. Y el país que tiene ni gitla que me oigo que me siento espirituo, hagan lo que me dice Jesús o que me hle. Sí que con y pa un tonal de sábado ni mochime homesh tada chelte. Moisés omech nawatis tlalica, ones cayot y toca circuncisión, y panemutla Más que Moisés, chejuaukepewalti, y ejon y Y ejuaika nengitlalia ones cayot, y pan centla caconet, ni manengitiva más que pan sábado. Tlanenitlalia ones cayot, y pan centla caconet, y pan sábado, para nengitla camati y tlanavatil Moisés. La icon, la clínica de la abuelita, Y iconica de la abuelita, la iconica de la abuelita, la y se escapan y esa iconica la la iconica la